En este video, aprenderás a comprar la Stablecoin USDT en la plataforma BestChange y a cambiarla por BTC. Para empezar, abre la plataforma coinsbit.io y accede a tu cuenta. Puedes aprender a registrarte en la bolsa en nuestro video de registro y verificación. En la esquina superior de la pantalla, abre la subsección Balance de la sección Wallet por ejemplo, introduce USDT en el cuadro de búsqueda y haz clic en el botón Deposit. A continuación, selecciona un método de pago, por ejemplo TRC-20, y copia la dirección del monedero que aparece en tu pantalla. Para recargar el monedero, necesitamos cambiar dinero fiduciario por dinero digital. Recomendamos utilizar la plataforma BestChange. Vayamos al sitio bestchange.com. Selecciona el método de pago y la moneda que deseas utilizar para comprar USDT en la columna de la izquierda. Ten en cuenta que puedes elegir cualquier método de pago que te convenga, independientemente de tu lugar de residencia. Por ejemplo, vamos a seleccionar Visa y MasterCard. En la columna de la derecha, tenemos que seleccionar el activo que queremos comprar, USDT TRC-20. Después de eso, aparecerá una lista de plataformas de intercambio adecuadas en la parte derecha de la página, donde se puede llevar a cabo esta operación. Por defecto, los sitios con las mejores calificaciones se muestran en la parte superior de la lista. Ten en cuenta que la columna Give muestra el importe mínimo para este tipo de transacción en el sitio especificado. Para este ejemplo, vamos a elegir el intercambiador con el tipo de cambio más rentable. Introduce la cantidad de fondos que te gustaría acreditar a tu monedero e introduce la información de tu tarjeta. Pega la dirección del monedero USDT que copiaste anteriormente. Introduce tu dirección de correo electrónico y número de teléfono. Acepta los términos y condiciones y haz clic en el botón Exchange. Para completar la compra, necesitarás el código que has recibido en el correo electrónico del intercambiador. Copia el código del correo electrónico, pégalo en el campo requerido en el sitio web y haz clic en Confirm Code. Vuelve a leer las condiciones y haz clic en Make a Payment. Introduce el número de tarjeta y confirma la acción. La transacción se ha completado con éxito. Ahora podemos volver a la subsección Balance. Para comprar BTC, necesitas transferir fondos a tu saldo comercial. Para ello, haz clic en las flechas naranjas junto al nombre de la moneda de destino. Introduce la cantidad y haz clic en el botón Transfer. En la sección Trade, abre la pestaña Classic Trade. Dado que USDT es una stablecoin, deberás seleccionar la subsección Stable. En la nueva ventana, selecciona USDT y en la ventana de búsqueda introduce BTC. En la ventana Buy BTC, selecciona el número de monedas que deseas comprar y el precio que estás dispuesto a pagar. Haz clic en el botón Buy. Tu pedido ha sido realizado. Tan pronto como el precio de mercado coincida con el que has especificado, tu orden se ejecutará y te convertirás en propietario de BTC. Cuando la orden se ejecute con éxito, aparecerá en la ventana de Order History. Volvamos a la ventana de Balance. El BTC comprado aparece automáticamente en tu saldo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, siempre estaremos encantados de ayudarte en nuestros canales de comunicación.